¿Te ha pasado alguna vez después de conocer a un hombre que te gusta y que le empezar a salir con él, sentiste que era el hombre ideal? Algo así como un príncipe azul caído del cielo? Y al principio todo iba bien, él estaba muy entusiasmado, te invitaba a salir, te buscaba, te llamaba y con el paso de tiempo te diste cuenta de que él empieza a alejarse un poco, a enfriarse y ya no muestra el mismo interés que mostraba al principio? Hola amigos, yo soy Cristian y hoy voy a hablar de por qué los hombres desaparecen o se alejan incluso cuando tú crees que todo está perfecto. Cuéntame, ¿te ha pasado a ti? ¿Te has puesto a pensar qué hiciste mal? Lo que te ha pasado es algo que le pasa a muchas mujeres y es algo que yo llamo el pensamiento de cuento de Disney. Gracias a las películas de Disney, muchas chicas piensan en que un día van a encontrar a un hombre que se tropiece con ellas, que les ayude a levantar sus cosas y que al verla a los ojos se quedará callado por algunos segundos, admirando tu belleza sin que todo esto se vea raro o incómodo y que después empezarán a salir y vivirán felices por siempre. Típico de una película romántica. No, pero lo digo en serio, las chicas sufren de algo llamado pensamiento mágico o pensamiento de cuento de hadas, que se trata más bien de imaginar algo que no tiene nada que ver con la realidad y ese algo, como ya dije, es imaginar que están en una relación con el hombre adecuado mientras que él no ve esta misma realidad o al menos no corresponde con su realidad de hombre. porque él todavía no considera estar en una relación contigo y evidentemente esto tiene como resultado que ese hombre se aleje de ti. Así que si tu hombre se está alejando de ti al principio de la relación es probablemente porque has caído en algo llamado relación instantánea. Y bueno, ¿qué es una relación instantánea? Una mujer cae en una relación instantánea cuando está pensando e imaginando que está ya en una relación con aquel hombre. Está pensando que ¿qué van a pasar todos los fines de semana juntos y que él no va a salir ni que va a mirar a otras mujeres. Y todo esto pasa cuando el hombre ni siquiera ha hablado de una relación. Por ejemplo, cuando la mujer se da cuenta de que él no se encuentra en una relación exclusiva con ella o de que él no tiene planes para verla el viernes por la noche, ¿qué pasa? Pues evidentemente la chica se siente defraudada, desilusionada, etc. Y cuando esto sucede, los hombres sienten ese tipo de energía, los hombres sienten cuando la chica está esperando demasiado y es entonces cuando los hombres ¡Pum! Se alejan o se distancian tan pronto como pueden. Algunas mujeres sienten que están en una relación instantánea con el hombre cuando a veces el hombre ni siquiera ha tenido tiempo de pensarlo ni de estar seguro si quiere tener, si quiere tener una relación. Entonces, en vez de poner toda tu energía para crear una relación instantánea de fantasía, Harás un uso mejor de tu energía si enfocas tu atención en convertirte en una mujer plena, segura, atractiva, feliz y de, esta, y de esta forma atraer al hombre que quieres realmente tener. Y después de eso, enfocarte en crear una conexión con ese hombre a nivel emocional. Esto te ayudará a evitar ese tipo de energía que pone algún tipo de distancia entre tú y tu pareja y que en la mayoría de los casos te hace ver necesitada. De hecho, va a provocar todo lo contrario. Te va a dar mucha más objetividad a la hora de elegir un hombre y serás tú quien va a decidir qué hombre te conviene o te va mejor. Ahora, ¿cómo puedes hacer esto? Pues es, muy, es realmente muy fácil. Aquí te van tres pasos para lograrlo. Paso número uno. No dejes la inseguridad y la ansiedad apoderarse de ti. Actúa desde la mejor versión de ti misma. ¿Cuántas veces te has encontrado a ti misma teniendo pensamientos de miedo o de angustia sobre qué va a pasar con el hombre con el que estás saliendo y con tu relación? Todo el mundo lo hace. Cuando esto pasa, normalmente hay una vocecita que te está saliendo de la mente. Cuando tienes miedo, a, cuando tienes miedo o te preocupas por algo, esa, voce, esa vocecita es tu ego. Si permites que tu ego hable por ti, diciendo cosas como, mmm, no soy suficiente para él, mira qué gorda me veo, qué voy a hacer si me dejo otra vez, etcétera, etcétera. Si le permites al ego ocupar tus pensamientos, si te identificas con tu ego, prácticamente le estás permitiendo manejar lo que sientes, tus emociones. Y esto no va a ayudarte ni en el amor ni en ningún otro tipo de relación. Necesitas dejar de poner atención a esa vocecita, y no dejar que tu ego maneje tu vida. Paso número 2. Empieza a vivir una vida plena, llena de satisfacción. Quiero que pienses en algo. ¿Consideras que tu vida es divertida, feliz y entretenida? ¿Tú misma eres feliz y satisfecha con tu vida? Porque si no crees que tu vida es divertida, ¿por qué razón un hombre se sentiría a gusto siendo parte de ella? Detente un momento para pensar en esto, si creas de tu vida algo increíble habrá muchas personas que querrán ser parte de ella y tú podrás elegir a esa persona que realmente se lo merece. Pero si necesitas a alguien para que tu vida sea divertida, entonces necesitas a un héroe que te salve de tu miseria y regresamos de nuevo al cuento de Disney. Nadie lo va a hacer, o quizás lo harán, pero se irán porque ser héroe puede ser divertido por un tiempo, pero definitivamente no para siempre. Hazme un favor y ahorita mismo coge un trozo de papel y escribe tres cosas que puedes empezar a hacer para ti misma, que te harán sentirte más feliz plena y por supuesto te harán más atractiva para el tipo de hombre que quieres tener en tu vida. Y cuando termines, empieza a hacer esas cosas que escribiste. Paso número 3. Dale espacio para que venga hacia ti. No hagas el error de comportarte como si estuvieras desesperada porque esa es la vía más rápida hacia el fracaso sentimental. Muchas mujeres tienen vidas muy activas y algunas de ellas tienen mucho éxito profesional, pero una vez que conocen a un hombre, empiezan a enfocarse demasiado en él y en complacerlo o en hacer las cosas a su gusto. Si te estás centrando únicamente en él, prácticamente lo estás ahogando. Si piensas que llamarle, enviarle mensajitos, correos, controlar qué está haciendo y comprarle pequeños regalitos te va a ayudar a traerlo, estás de nuevo en el cuento de Disney. Esto, en vez de atraerlos a ti y hacer lo que te vea como un gran partido, va a hacer, le va a hacer sentir que lo estás persiguiendo y esto hará que se aleje. Pero no todo está perdido. Hay algo que encanta a los hombres y a lo que la mayoría de ellos responde de inmediato. Es un secreto muy sencillo pero poderoso para hacer que un hombre quiera más de ti. Y esto es el aprecio. Los hombres no se enamoran de mujeres que dan o que corren detrás de ellos. A los hombres les gustan los retos, los desafíos. De lo contrario, te vas a convertir en su mamá. Quizá te mantenga cerca para que le hagas todas las cosas lindas que haces, pero tarde o temprano dará todo lo que tiene contigo por sentado y dejará de valorarte. A un hombre de verdad le gusta ofrecer cosas a la mujer que aprecia y por la que se siente atraído. Hay un libro cuyo título lo dice todo. Se llama ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Y es uno de los libros más vendidos sobre este tema. ¿Por qué crees tú? Porque los hombres realmente amamos a las cabronas. ¿Nos quieren llamar masoquistas? háganlo, está bien. No hay problema. Todos somos masoquistas. Pero es porque nos gusta el reto. Nos gusta tener que constantemente ganarnos a nuestra chica. Si no has leído este libro... Te lo recomiendo. Así que, en lugar de desvivirte por hacerle todas las atenciones que le haces, lo único que tienes que hacer es demostrar aprecio por lo que él hace por ti. Incluso si te parece que no hace nada especial. Imagina a un cachorro haciendo trucos para ganar tu aprobación y que le des un premio de croqueta. Pues es algo similar con los hombres. Si hacen algo bueno por ti, les aplaudes. Y a lo mejor... A lo mejor les das premio, si no, no les das nada. Busca y piensa en lo que hizo por ti y demuestra tu aprecio. El aprecio de una mujer es para un hombre lo que la afección y la seguridad es para una mujer. Recuerda que cuando tú le das demasiada atención al hombre sin que él se lo haya ganado y solo porque tú empiezas a, sentirte, a sentir sentimientos por él, entonces él sentirá que hay algo mal porque le estás dando mucho sin que él lo merezca. Necesitas ir poco a poco. No importa lo mucho que te sientas atraída hacia él, no exageres con las muestras de afecto, no exageres con los detalles, no exageres con hacerlo sentir como el mejor hombre del mundo, aunque lo sea. Dosifica lo que le das para que siempre regrese por más. Si le das todo lo que puedes en un instante, se aburrirá y se irá. Así de simple. Y bueno, eso es todo. Espero que este video les sirva de algo y me gustaría que me pusieran en los comentarios cuándo fue la última vez que ustedes se sintieron en una relación instantánea y qué pasó. Recuerden que también hago consultas personales. Si ustedes están interesados o interesadas, pueden contactarme a través de Instagram o Facebook. No olviden visitar askchristian.org, suscribirse al canal para recibir notificaciones de futuros videos y compartir el video con alguna amiga que ustedes creen está completamente perdida en cuestión de relaciones. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao.